Probablemente te estés preguntando, no me puedo creer el título que estoy viendo del vídeo. O sea, no te lo estarás preguntando, lo estarás pensando. Y yo te diré, yo tampoco. Yo tampoco me lo creo. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Para empezar, me estoy haciendo un moño express. Si notáis que hablo extraño es porque llevo la ortodoxia invisible, ¿vale? Me estoy adaptando. El título. ¿Qué le pasa al título? pasa de verdad lara no aprende de sus errores no aprende cualquier persona podría Sí, podría pero no no es mi punto fuerte <risa> hola ¿qué bienvenidos a mi canal y si no me conoces aquí tienes mi querido instagram el vídeo de hoy Pues el vídeo de hoy, como veis en el carito título Me voy a depilar la cara ¿Otra vez, tío? Ah, sí, soy yo La chica que hace tres años se quemó la cara Y se destrozó por culpa de hacer lo mismo que voy a hacer tres años después Soy yo Menos miedo Sí Más experiencia No Ahí no No, hombre No podemos pedir mucho tampoco Este vídeo es eh, un poquito, decir, improvisado Es como, sí, como... Que no pensaba hacerlo. Que no pensaba ni hacer esto. <risas> yo os explico, para la gente que no esté muy enterada de lo que me refiero y todo eso, hace tres años, diría que tres, cuatro bueno, cuando empecé en Youtube prácticamente hice un vídeo, un story time, de cómo me había quemado la cara, me la dejé fatal, fatal, fatal yo siempre he tenido complejo de las patillas, bueno, a pesar de ser algo totalmente normal, porque, oye, pues hay personas que tienen más que tienen menos, pero al final todos tenemos, pues a mí personalmente no me gustaban, tenía mucho complejo y decidí quitármelas. no lo hice de la mejor manera, porque lo hice con bandas en plan, con un rolón y luego la bandita ahí, ¿qué pasa? que yo esto lo pedí Claro, espérate 4.23, 4.20 Yo esto lo compré en verano O por ahí, porque tenía un vale de primor Y dije, mira, lo meto Divine Walks. Divine, espero que me deje a mí la cara La verdad, no quiero más dramas El caso es que lo compré y hasta el día de hoy no lo he decidido ¿Por qué? Porque yo me he estado haciendo las patillas Con esto La maquinilla de Joel. <risa> Obviamente es un error. No os hagáis. Tampoco quiero que hagáis esto. Si no os llamáis Lara Frutuoso, no lo hagáis en casa, de verdad. Y de una esteticción y que os lo hagan allí. Que es lo que perfectamente podría hacer yo. Pero... Me gusta el riesgo ¿Qué encontramos dentro de la caja? El botecito de cera Hoy es súper mono Las instrucciones Y toallitas Que supongo que es postdepilatoria. Pues, y la paleta Muy importante Porque si no ¿Con qué te vas a poner la cera? De verdad Es que pff, no, si no puedo creerme Que estoy haciendo esto Voy a leer las instrucciones Que no las he leído No hay instrucciones No hay, no hay cosa para leer No hay cosa para leer Pero por muy pequeña Que sea la letra Hay que leerlo Chicos, siempre Una cera sobrecalentada Puede causar quemaduras una longitud mínima de 2 3 milímetros Sí, yo creo que esto no no llega a los 5 milímetros no tengo de verdad miedo no lo siguiente lo y haces así hacia abajo hacer así y entonces hacer pum. Voy a limpiarme primero la zona a tratar. Voy a hacerlo muy suave. No quiero alterar la piel. Mirad, ¿veis como, como llevo pelillos ahí? Un dato importante que creo que es bastante curioso, ¿no? En plan que cuente yo aquí. Es que, bueno, es mi primer día de regla. Sí, amigos, tengo la menstruación. No hay que, que depilarse porque te duele. Pues ahí estoy yo. Madre mía, ¿por qué estás haciendo esto, la... Momento de meter esto en el no me puedo creer que estoy haciendo esto, de verdad es que no me lo puedo llegar a creer ¿Tú qué crees que va a pasar, mío? ¿Me voy a quedar sin cara? Estoy a punto de perder mi cara, Luna Bueno, vamos al baño Madre mía, madre mía, que se viene La cera está perfecta La textura está bastante... Bueno, quizás está incluso muy líquida Voy a removerla bien para que todo coja su consistencia, ¿vale? Mamá, por favor, es que me va a matar cuando vea el vídeo, tío Pero bueno, mamá, tú sabes que yo siempre he querido ser este Vale, voy a ponerme un poquito en la muñeca para ver si quema Oye, ni ¿no tan mal, vale bien A ver... Bueno, venga Vamos a empezar. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, mamá, por favor, no veas esto. Uh, madre mía, ya lo he hecho. Ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Ya lo he hecho, hecho está. Uh, uh. No me atrevo. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh, la madre. Uh. ¡Hostia! Me está dando muchísimo calor. Bueno, a este ya está mareando, eh Es que mira esto, esto, tío Vamos a ver, ¿Qué marido tengo, eh Esto ya he aprendido que es estirar sin pensar Nadie dijo que fuera fácil Hostia Hermano, es que el momento de levantar esto, o sea Buah, una No, no estaba seco Tú, sécate ahí bien, pégate bien Que este es tu último tiro tío Algo me dice que lo voy a hacer mal, ¿eh? Pero es que esto o tira bien o te jodes la cara Y no estamos para... Ni para tirar bien ni para jodernos la cara Es que no estamos, no estamos ¿Por qué haces esto, Lara? ¿Por qué haces esto, Lara? ¿Por qué? Yo creo que si me altero es peor, ¿no? Porque como que las hormonas se van a revolucionar y van a decir Bueno, venga, tira ya Eh, vale, sí Eh, sí, sí, sí, sí, sí vale, sí Si sí, tiro ya Voy a ser millonaria en un futuro A la de tres Una, dos, tres Y a tiro fatal. Vale, quiero que veáis cómo está la cosa. La verdad es que no está tan mal, ¿eh? ¡Qué mareo, loco! Oye, pues me gusta bastante cómo se me ha quedado, la verdad. No tiene pinta de que se me vaya a quedar mal, en plan de que se me vaya a irritar. Bueno, evitar irritar a lo mejor se me irrita un poco, ¿no? Pero, no sé, no tiene mala pinta, la verdad. Así que, bueno, vamos con este lado. Mirad, lo que tengo aquí es esta pelusilla, pero bueno, no me gustan las pelusillas. Vale, a ver, cogemos la cera. La ponemos aquí. Ahí está. Este es mi lado malo, ¿sabes? ¿sí? que? Fum, hacia arriba, vale, sí Pégate bien Bueno, no tan bien de aquí, levantate un poco ya eh. Madre mía Es que ¿por qué hago esto? Una Dos No estoy preparada Ay, es que tengo la y lo estoy notando mucho Conciencia lara Vale, vale, vale, puedo, puedo Cuanto más esperes, peor Esto como lo llevo bien, ¿no? No, bueno, no es tiempo Una, dos, tres ¿Por qué me quedo a medio? Una, dos y Una, dos y Una, dos y ¿Por qué? ¿Por qué está aquí mal esto, tío? Una, dos y Uf, qué calor Qué calor, qué calor Qué calor tengo Y es que encima ha salido menos Del que tengo Mirada ¿Y se me ha quedado esto? Es que es como que no sé tirar. En plan, en este lado no sé tirar, tío. Venga, vamos a por el último, aunque lo tengo bastante irritado. Último tirón y ya. Vale, una cosa, ¿cómo se limpia este palo? Preocúpate primero por lo que tienes en la cara, pegado, tía. Y luego ya hablamos del palo. ¿Qué va a ser el toque de qué le tengo que sacar a los perros, tío? Eh, si no me creéis, el toque de qué será la tía. Madre mía, ¿y si salgo con esto? No, no, no. ¿Cómo voy a salir con esto? Ahora eres tonto. ¿Qué te pasa? Eres tontísima. Sí lo eres. sí lo eres. Sí lo eres. No, no eres tonta, eres la mejor del p*** mundo Este no me ha dolido, este sí que lo he notado Momento tuochita Oh, sí Qué alivio tío Guau, wow, qué suave, tío De verdad, en serio, no lo hagáis en casa Pedid cita en una estepicien Porque es mucho mejor Y se os va a quedar mucho mejor también Que hacerlo vosotros mismos No nos queremos arriesgar a nada Yo, pues mira, me gusta vivir la aventura El otro día, mira, me compré por Amazon Para hacerme el lifting de pestañas Y ahí estaba yo, haciéndome el lifting de pestañas en mi casa pues nada, espero que os haya gustado esta aventura conmigo, quería grabarlo chico, quería grabarlo, así que bueno yo, y mi nueva cara me despido, espero que os haya gustado, que me habéis acompañado en una aventura más en mi canal y que nos vemos en el próximo vídeo Dale like si os ha gustado y os quiero un montón